Mari Mari, la mía en Gustavo. Mari Mari, compuché, hinché Gustavo Peña Ponce Peñén, hinché Cuchalco Guayameo Cupán, vuelo Feulá, Neuquén, Guayameo, Mulé. Bueno, yo soy Gustavo Peña Ponce. Eh, ...soy de Cutralcó, ahora estoy en la ciudad de Neuquén viviendo... Eh, ...soy profesor del Instituto Superior de Formación Docente número 6... ...profesor del de, eh, taller de Derechos Humanos... ...y Educación Intercultural... ...de la carrera de primaria... ...y profesor también de la materia de conocimiento. Eh, bueno, trabajamos la perspectiva cultural, de, intercultural... Eh, ...desde una mirada crítica... Eh, y desde pensado desde, desde el punto de vista del pueblo mapuche eh, bueno, teniendo en cuenta eh, lo que fue eh, el genocidio eh, de la campaña del desierto eh, eh, eh, en relación del Estado, en relación al, al pueblo mapuche y bueno, y particularmente luego de una cuestión más conceptual acerca de, de la interculturalidad o de, o de la educación mapuche desde esta perspectiva eh, tomamos cuestiones didácticas como el Aucantum, el, ki, el Kimun Aucantum y eh, el EPEU eh, como recursos didácticos eh, para que los y las estudiantes eh, lleguen con algunas herramientas para trabajar desde una educación intercultural eh, crítica, pero desde el pueblo mapuche. Maymay. May. Sí, maymay. May. Sí, maymay, may. Y, y Pedro Carmán Pienenche vive en y, y, y el en el el mira, un de que y Pedro Pienenche vive en Amélén, y en Amélén vive en Amélén, y en Amélén vive en Amélén, y en y eh, bueno, buenos días, buenas tardes eh, hermanos, hermanas compañeros, compañeras eh. Eh, estamos en Guaymapu que es el país histórico mapuche y consideramos eh, como hijos de esta nación eh, que tenemos eh, un deber y el rol social de docente que ocupamos de transmitir en los ámbitos educativos e institucionales donde estamos lo que es el conocimiento mapuche y la educación mapuche. Venimos sosteniendo una reflexión continuada y una, una discusión, en el mejor sentido de la palabra, acerca de cuál es, eh, es la perspectiva educativa que debiera establecerse en este punto del planeta, eh, donde hay una historia y una identidad que tiene eh, siglos y generaciones, pero que ha sido avasallada. Que recién ahora se está reconsiderando este, su eh, presencia en, en las escuelas, en las instituciones, pero que no deja de ser marginal y que no deja de ser eh, una cosa muy mínima y a la hora de, de eh, explicar o teorizar acerca de ello, también consideramos que hay que poner en tensión todas esas, esas categorías de interculturalidad este, en el aire. Eh, eh, generalizadas que, que no sitúan realmente lo que implica trabajar con el conocimiento de un pueblo existente, que es el mapuche, y el concretamente trabajar con el quimén, que es la educación mapuche, y con el mapudogún, que es la lengua que transmite todo ese conocimiento. En eso estamos en distintos ámbitos, en ámbitos de... Niveles. Exactamente, en el, en el nivel el primario, inicial, en el, en el secundario, el terciario y también en la universidad. Así que um, alentamos a los hermanos, a las hermanas, a las personas, a los docentes en general, no importa si uno es de familia mapuche o no, es algo que tiene que ver con la sociedad toda y consideramos que todos tenemos un rol para jugar ahí, transformar este en un sentido de que pensando en una sociedad este, que pueda este, generar una mejor convivencia en base al conocimiento entre dos naciones distintas. La mapuche que es presidente, la argentina, eh, la neuquina, la rionegrina, dependiendo del lugar donde estemos. O la chilena del otro lado. O la chilena del otro lado, pero estamos en huelma.